Hieren a machetazos a un nacional haitiano en medio de una riña, en la comunidad La Cueva Abajo, en el municipio de Pimentel. Se trata de Hendri Sino, no, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esa ciudad. Hasta que me dio una ciela y me paró así, viene y me cortó. ¿De dónde? Es? De Cuabá ¿Y el nombre tuyo cuál es? Henry. ¿Y el nombre de él? Luis. Entonces tiene herida tú. Tiene herida ahí. Tiene una puñal ahí. Una herida ahí. Te cortó ahí. Te cortó ahí. que okay, nosotros, yo venía de Platanal, venía pasando por aquí por la carretera Yuna. Y veo que ahí se están dando ese machetazo, ahí, esos haitianos ahí. Y uno lo cortaron, más cortado ahí. Ya vino la policía ahí y se lo llevó ahí, el que, el que estaba herido ahí. ¿No saben los nombres de los haitianos? No, no me acuerdo, porque son haitianos, ya usted sabe. ¿Es nombre. frecuente, son frecuentes los pleitos con los haitianos? Sí, sí, sí. Parece que son unas riñas desde hace mucho. ¿Qué los machetazos se pagaron ahí a los machetazos? Son muchos haitianos que viven aquí. Bueno, ahí a tomarse de el kilo a uno y cuando vino a ver ya, ya como hay cinco pues ahí metidos ahí, ahí en esa, en esa, ahí en esa casita. ¿Y entonces cómo vino el lío? Bueno, yo estaba hablando en su, su idioma, imagínense, yo no creo que uno entienda el idioma ese. A machetazos, padre. Pues. Le van a dar machetazos. ¿Y, ¿Y nada más cortaron a uno? Un solo. Pero el otro se mandó y, y, y se metió para la finca y que estaba ahorita se mandó para allá y él consiguió con el colín, y después lo corretió para allá. Y eso era un lío grandísimo. O sea, que si yo no me meto, tiene tres problemas. Si yo no me meto, mira, la, que ya tarde, si otro, ¿no? En cámara, Pedro José Tifa, NTN, Robinson Palanco.